Pues eso, que quería hablar contigo porque, porque no lo veo normal. Yo como voluntaria voy a donde esos chicos a enseñarles a leer, a enseñarles a estudiar y, y a ayudarles en todo lo que pueda con mi tiempo. ¿Sí? Y es que, pues mira, te lo voy a contar, el otro día es que me sentí súper ofendida porque estaba intentando ayudar a, a Sara con, con los deberes que tenía del colegio y empecé a decir que... Bueno, primero empezó a pasar de mí, pero a tope, empezó a hablar con las compañeras y yo le intentaba hacer que se centrara y, uh -huh. y nada, y luego cuando yo me puse seria y le dije sí. Escucha Sara, estoy aquí porque vengo a ayudarte de mi tiempo libre claro. y, y, y empezó a decirme que sí si quién era yo para hablarla así, que si, que si todos los ricos somos iguales Sí, empezó a, asumir, ¿Sí? Sí, a decir que si no quería que volviera porque, porque yo no tenía nada que enseñarle a ella. Pero entonces, tú, como. Lo que ella te decía, te estaba echando en cara cosas que no venían a cuento, entiendo, ¿no? Por lo que me dices. Pues sí, eso es lo que estaba pasando, que me estaba. Joder, estaba como diciendo que no, quis, que no quería que volviera, que no le ayudaba para nada y que de hecho, que quién era yo para ir allí a pretender ayudarla. ¿Y tú cómo te sentías en ese momento? Pues en ese momento yo quería estallar, porque. ¿Sabes? Yo dejo de hacer cosas por ir allí. Claro. Yo a mí me gusta mucho y me lo paso bien, pero podría estar perfectamente haciendo otras cosas. Y si voy allí es por ella, bueno, por todas y por todos los chavales, ¿sabes? Y estar allí dedicando tu tiempo, un día que encima hay que hace buenísimo en junio y que te diga que quién eres tú para ir, que ella no necesita la ayuda de los ricos. Además, eso de los ricos, ¿de dónde vas a sacar sus ideas? Bueno, entonces, eh, ¿pero tú con todo esto a ti no te pareció bien? ¿Hablaste con ella o... Hablé con sí, ella... ¿Hablaste después o en ese momento o qué pasó? Lo intenté en el momento Sí Lo intenté, pero se puso súper pesada, cogió sus cosas y se fue ¿En ese momento ya no quería hablar, no? ¿O qué? Pues no, en ese sí. momento no, pero es que yo tampoco... O es sea, decir, no me parecen maneras, no me parecen formas Es que tendría que haber alguien allí, alguien responsable de la organización Vigilando esa clase de comportamientos Es que yo allí, pues, pues que yo no sabía qué hacer pues yo en el momento le intenté decir qué es eso de que me estás diciendo, que ricos, ni qué historias, ni quién te ha dicho eso, la... estás loca. Bueno, entonces tú también te pusiste un poco nerviosa, ¿no? Con la situación a lo mejor. Hombre, pues sí, ya te digo que es que está ahí. Es que no podía más, es que además no es la primera vez que me suelta una de esas por debajo, pero... Y entonces también con la organización... Eh... ¿Qué pasa ahí? Porque también has dicho, has dicho que también tendría que haber alguien, ¿no? Un responsable de la organización, ¿te he entendido? Sí, la claro verdad es que no estoy muy contenta. No estás contenta con la organización. Porque vas allí y no hay nadie, nadie no. que te oriente, nadie que te diga más o menos por dónde tirar. Tú estás allí, llegas y haz lo que quieras, pero eso sí, ten cuidado de no fastidiarlo, ¿sabes? Ten cuidado de no meter la pata con no sé quién, ten cuidado de no herir los sentimientos de no sé qué, pero yo qué sé cuáles son los sentimientos, yo, yo no tengo ni idea. Yo iba allí a hacer lo que claro. podía y si no absolutamente nadie, no sé, me sentía un poco perdida. ¿Y oye, has pensado hablar con ellos o algo? ¿Preguntarles a lo mejor...? No, yo, yo creo ¿No? que no voy a volver. Oye, ¿Sí? Es una ¿Está tomada la decisión o crees que a lo mejor hay que dejar un poco de tiempo o qué? ¿Cómo lo ves tú Pues oye, igual. Pues igual es mejor dejar un poco de tiempo y así si eso ya... Llamarle eso o algo. No sé. O puedo hablar con. Puedo hablar con el responsable también, decirle lo que ha pasado, a ver qué es lo que opina. Sí, sí. Hombre, por lo que veo, has tenido una mala experiencia. Pues es que casi sí, salgo sí. llorando de allí ya. con una niña esa. ¿Lo has pasado fatal? ¿Te has sentido ahí también.? Me he sentido. Jo, me he sentido. ¿Frustrada o como.? Sobre todo he sentido que no se me agradece nada. Todo uh -huh. el esfuerzo que hago y dar mi tiempo para que no. Es que no, no se me agradece. Para que. Es que no son conscientes del favor que les estoy haciendo. Y es eso que tú duele. Crees que les estás haciendo un favor y, que no, te están, y que no te lo agradecen, ¿no? por lo que dices eso es que no uh -huh. es que no he oído no es que me tengan que dar las gracias ni me tengan que tirar pétalos cuando entro pero de ahí a insultarme y a decir que quién soy yo para ir bueno no uh -huh. sé hablar pues igual tiene razón y hablo dejo un poco de tiempo o hablo con la organización y a ver claro qué. pues hablar con la organización y, y comentarles lo que ha pasado y también pues a lo mejor les puedes decir eso lo que me acabas de decir a mí que a lo mejor pues una persona ahí para que estuviera pues que estaría bien no pues sí Voy a estar bien, no sé. Ya te digo.